¿Qué es el liderazgo educativo? Es la capacidad de articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos. Pero, ¿cuáles son las características del líder educativo? Un líder educativo es Participativo Piensa en grande Visionario del futuro Prepara a sus alumnos Autosuficiente Motivador Y creativo existen algunas habilidades que un líder educativo debe desarrollar saber comunicarse, saber observar, examinar para obtener información valiosa saber escuchar y poner atención también hay ciertas dimensiones para que un líder educativo sea eficaz y exitoso como establecer metas y objetivos proveer estímulos ofrecer apoyo individualizado y gestionarlo con la comunidad proporcionar mejores prácticas construir cultura escolar productiva y participativa y desarrollar estructuras para mayor participación. Si quieres conocer más información de este tema, visita www.compartirpalabramaestra.org.